Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación. Buenos días, José. Teleaudiencia de, de este eh, prestigioso programa. ¿Cómo va el llamado a huelga, Mercado? Cuéntenos, eh, está en pie, sigue en pie. Tengo entendido que hay una reunión hoy que podría cambiar las cosas según lo que se dice. Eh, pero bueno, pónganos en contexto. Sí, primero vamos a decir que nunca antes un llamado a huelga aquí en San Francisco de Macorís había concitado tanto apoyo que haya incluso movido a la más alta instancia de poder a venir acá con el objetivo de demovilizar al pueblo. Nosotros creemos que la visita del presidente Luis Abinader a esta ciudad obedeció a ese propósito. Se realiza luego de que una gran asamblea hiciera este llamado a huelga y unos días antes de la materialización de este. Esta huelga se justifica en virtud de que nos hemos reunido con la gobernadora en unas cinco oportunidades y se han comprometido con un conjunto de obras con las cuales luego no cumplen. Con el alcalde municipal solo ha sido posible reunirnos en una ocasión y este realmente no tiene agenda. No tiene agenda ni ha planteado solución a los problemas. La ciudad está llena de basura. Se ha descontinuado la aplicación de presupuesto participativo, que es un mandato de ley y que no puede usarse la pandemia como pretexto para violarlo. Ante esa situación, esa asamblea decidió hacer este llamado a huelga pero nosotros no hacemos la huelga por hacerla y podemos informar que hoy a las 9 de la mañana luego de agotar dos reuniones a solicitud de los comerciantes con las autoridades locales entiéndase con el senador la gobernadora el alcalde eh, tenemos una reunión a las 9 en el ayuntamiento en la cual ellos nos han informado que llevan eh, una propuesta de solución al pliego de demanda que hemos hecho. ¿Te puedes repetir el pliego de demanda? Sí, el pliego de demanda es amplio. Tenemos eh, la solicitud de arreglo de las calles de los sectores de Vistevalles, entiéndase, Mamá Tingó en sus tres etapas. Eh, Nuevo Amanecer, Manhattan, eh, Vista Linda, Vista Nueva, Salvador Ten y Ten. Arreglo de la calle también, de Jesús de Nazaret, Barrio Lindo, eh, Lo Espínola en sus tres etapas. Tenemos a Olimpia, eh, Cuesta Blanca, Entiéndase Figueroa, Guzmancito, Villotencia, eh, Villarreal las colinas, eh, vista linda de los rieles, así como servicio de agua potable en esos sectores, electrificación de una parte del sector Mamá Tingó, que no tiene electrificación, eh, la construcción de un salón comunal, tanto en Mamá Tingó como Jesús de Nazaret, que disponen de terreno con tales fines, y la construcción de una cancha también, en el sector Mamá Tingo, segunda etapa. Tenemos la demanda de la construcción del puente de Ugamba, el puente que comunique a Vistevalle con Barrio Lindo de Atillo, el que comunique a Los Jardines con la primera etapa, de, con la tercera etapa de Los Pínolas y a 24 Chiquitos con Villarreal. Además estamos demandando, una demanda ya vieja, que les sean entregadas las prestaciones laborales a los trabajadores cancelados en el ayuntamiento, muchos de los cuales ya han muerto de hambre, y miseria enfermedades. Estamos demandando que se devuelvan el dinero a los ahorrantes de MUNE y que las autoridades intervengan con tales fines. Eh, una cosa, José sí. Mercado. El, el senador Franklin Romero dijo el sábado pasado, mientras culminaba la rendición de cuentas, que no era por presión ni por huelga, sino que el gobierno estaba trabajando y estaba dejando claro con la reunión de ministros que para San Francisco y la provincia de Duarte ya estaban destinados, según lo que se dijo ahí y que ayer lo confirmó Olmedo Cava, que van a hacer una inversión o iniciará, ya iniciaron de 10 mil millones de pesos. Para ¿Usted no provincia. cree que, que atendiendo a esa situación es extemporánea y, y no, Apresurada. Eh, no corresponde para el momento que está viviendo? Primero, nos estamos reaperturando de la pandemia y que no corresponde esta huelga según los detalles que dio el senador. Bueno, nosotros entendemos que aún en medio de la pandemia, el gobierno regaló 100 millones a los artistas más bueno, ricos de este país. No eran 54, <risa> pero fueron 100. Y en medio de la pandemia, también, el gobierno sigue subsidiándole el combustible a la Barrigol, a Punta Cana, a la cervecería y a las empresas más ricas de este país. Entonces lo que parece que no tenemos opción por las mismas clases sociales. Parece que no están los pobres de este país en la agenda del presidente. Entonces nosotros por eso decimos que además el presidente de la República había estado aquí hace unos meses. Y ha venido promet, como tres o cuatro. Horas. Prometió un conjunto de obras que no se han cumplido y a no cumplirse precisamente lo que justifica este llamado huelga ¿Cuáles, perdón, ¿Cuáles son las que él prometió en aquel momento que no se han cumplido o iniciado porque el tiempo no daría? Yo decía a los muchachos que hasta una casa se lleva posiblemente un año para construir y el gobierno no tiene un año ¿Cuáles fueron esas obras que él anunció y que vamos a decir no han iniciado, no terminado porque que no daría el tiempo? Bueno, voy a mencionar una el, el mercado sí. municipal por ejemplo que nosotros decimos que no basta con que se plantee la construcción de mercado en el mismo lugar donde está, por el hecho de que eso fue construido para una ciudad pequeña y ya ese espacio no es adecuado para un mercado municipal y por eso planteamos la construcción de dos mercados satélites para descentralizar ese lugar que eh, se ve saturado por la cantidad de personas eh, y comerciantes que van a ese lugar. Entonces, esa obra, aunque se depositó un dinero, no se sabe qué se ha hecho, no se ha iniciado. Pero eso no es una obra del gobierno, es una obra del ayuntamiento. Bueno, o sea, es un pero. Es tema el del ayuntamiento. Pero el gobierno la anunció. Bueno, sí, sí, el gobierno el, el, el gobierno anunció aportó, aquí. La construcción un de, del. Un aporte para la construcción de la, del, del 70 mercado. Millones de Fue de el pesos. presidente que lo dijo. Y se, se, y se supone que se depositó o se hizo ese aporte. Usted tiene el dato si eh, la primera entrega se hizo del dinero. Sí, él anunció y salió Pero al ayuntamiento se le sí. entregó la primera sí. partida. Se entregaba 25 millones. Hay una partida sí, hay una partida. Que lo, único que, lo único que Siquio explicó que eh, aquella ocasión <ríe> que habían detenido el asunto hasta ver si se lograba hacer la remodelación que correspondía, porque no iba... Yo lo había dicho, que aquí ponerle 100 millones de pesos a ese mercado era votarlo porque si no se cambia la actitud de quienes operan el mercado. Podrán ah, hacerlo de diamantes. Sí. Es la cosa. Bien. Entonces, continuando en ese sentido, bueno, si el ayuntamiento recibió los 25 millones de pesos, tampoco... Pero están ahí. No están están son ahí. parte del... De eh, ¿Qué más? Sí, pero es que además, hay más obras que estamos demandando. Uh -huh. Y la que se cumpla también con el presupuesto participativo, que se ha descontinuado, no se han hecho las asambleas en los barrios, y... Nosotros incluso nos reunimos con el alcalde y él nos decía que el dinero avanzado a los contratistas se lo habían comido en medio de la pandemia, lo que es una irresponsabilidad. Ay Dios porque mío. Porque si él dice eso, entonces, ¿y cuál es la gestión de él? ¿Cuál es lo que debía garantizar no, no. que quienes se comieron ese dinero no, Juan, que no le pertenece tuvieran? Bien, preso? Eso lo dijo el alcalde. Lo tenemos grabado eso. Y podemos enviarle los audios. No. Entonces. Eh, claro, los es son responsables si no dan la cara No, y responsable no, el también El que es, que es a De que ese dinero que se entregó sea para las obras Que, que se aprobaron para hacer bien. Así que no, Francis, cuidado eh, Esa es la situación que tenemos Entonces hoy nosotros vamos a esa reunión okay. eh, Donde los comerciantes Son los gestores Con las autoridades Y ellos este, llevan una propuesta Que pueda satisfacer lo que son las expectativas de las organizaciones, bueno, pues entonces. Pero yo me pregunto, ¿qué propuesta pueden hacer los comerciantes? Porque los comerciantes no son autoridad que tienen la responsabilidad de hacer las cosas que ustedes están demandando. No, no, ellos, no, son, no, los, gestor, ellos, los son, ellos son los mediadores para que se dé esa reunión donde van a estar las autoridades. ¿Cuáles autoridades van a estar en la reunión? Ahí estará el senador, la gobernadora, el alcalde, estará, nos dicen que también Medocaba eh, Y nosotros creemos que sería una reconsideración de la actitud de indiferencia que habían tenido y pensamos que el gran apoyo que ha concitado esta huelga llama a cualquiera a la reflexión sobre lo que puede ser una huelga en medio de la situación que vive este país, pero a este pueblo no le han dejado otro camino, que no sea ese ante lo que es la que indiferencia fue, de las autoridades. Se dice eh, eh, el mercado que fue el movimiento que está convocando la huelga, que le puso la, la goma, intentó quemar la, la compañía de Muné. Es verdad. Y eso? ustedes son tan revoltosos. Espérate. Es bueno, verdad, eh, el mercado. Escucho eso ahora, pero ah, esa no yo, es la yo práctica. Tengo, yo tengo esa, bien, esa no <ríe> es la práctica de este movimiento. Es bueno que se sepa que aquí hay. Cierto comunicador, incluso. Hey, que ha presagiado. ¿Cómo así? Que ha presagiado... No, no, no, no, espera un momentito. Cierto comunicador, ¿quién es ese ¿Quién es comunicador? Sí, voy, voy para allá. Ah, okay, voy para entonces, allá. Directo. Que ha presagiado. Que, que ha presagiado todo tipo de acciones delictivas en medio de este llamado huelga. Y nosotros queremos decir, el colectivo como parte de la coalición de organizaciones de Cibao, organización del pasado gobierno, dos huelgas regionales. Decenas de paralizaciones y no hubieron ese tipo de práctica que ha anunciado Alex Díaz. Y pensamos que él puede estar bien enfadado con el colectivo porque hemos solicitado que se haga una auditoría a su gestión en el ayuntamiento. Entonces, eh, en las actividades que ha hecho este colectivo, no se ha registrado todavía que hayan habido ningún tipo de esas acciones. Que Usted él ha que, presagiado que día... y que parece anunciar lo que son sus deseos como realidades de anticipadas a una huelga que aún no ha iniciado. Usted dice que el ex alcalde está molesto con el colectivo porque ustedes están solicitando una auditoría a su gestión. A su gestión. Y que él ha estado eh, inculpándolos a ustedes, vamos a decir, de ese acto que, que Amado citaba. ¿Cómo? No sé si no puedo acusarlo de que sea él quien haya, pero sí. Este, ha presagiado todo tipo de acciones, ha dicho que en la huelga se van a hacer asaltos, que van a hacer atracos, y esa no ha sido la actitud, nosotros hemos hecho paralizaciones que no han habido esos actos de violencia que él ha anunciado y que pensamos que su deseo lo anuncia por anticipado como realizaciones de una huelga que todavía no se ha materializado. Mercado, ¿Qué, ¿qué espera usted ustedes en la reunión del día de hoy? ¿A qué se someterían? ¿A qué promesas? ¿A qué acuerdos? Sí, nosotros entendemos que hay cosas que son prioritarias y que deben comenzar de inmediato. Por ejemplo, el Estado Dominicano tiene una gran deuda social con este pueblo y con los sectores abandonados que no tienen calle, que no tienen agua, que no tienen luz. Y nosotros entendemos que son obras que ni siquiera requieren de una gran inversión y que establezcamos entonces una ruta calendarizada de las demás obras que algunas pueden realizarse a mediano y otras a largo plazo una pregunta mercado tienen ustedes el grupo de gente que sale a amenazar a amedrentar al pueblo previo a la huelga o lo sea que, que esta, lo tarde, es? esta tarde pues ¿verdad? Por ejemplo, esta tarde van a salir un grupo de delincuentes que siempre salen a amenazar con encapuchados. Bueno, eso habría que preguntárselo a quienes lo están anunciando, porque por nuestra parte... Eh, ¿Y quién? Porque que... lo cierto, es, con el perdón, lo cierto es Mercado, que cuando hay huelga eso pasa. O sí. sea, ustedes no pueden negar eso... No decimos que es el movimiento que usted representa que lo hace, pero sí pasa. Entonces, también el movimiento debe tener un nivel de responsabilidad de denunciar eso, incluso decir, son fulano y sutano, porque de, incluso le afecta al, al movimiento de ustedes, la honradez, la militancia, la, todas esas cosas que tienen los movimientos. Bueno, nosotros hicimos dos huelgas regionales y no se registró un solo caso de eso que ustedes mencionan. Aunque, que sí huelgas, sabemos, aunque sí sabemos que mucha huelga, muchas veces con el objetivo de empañar la realización de estas actividades, hay incluso desde poder, este grupo generado, desde el mismo poder, que actúan que en eso, con, con esos objetivos de empañar el movimiento. De todo modo, nosotros hemos realizado varias paralizaciones y no se han dado, y mantenemos una vigilancia y denunciamos a la vez a los sectores que han estado promoviendo. ¿Y cuáles Ese, son esos sectores? Si ustedes lo han denunciado, no hay razón. Bueno, ya yo mencioné a un comunicador que lo ha anunciado por ¿Usted anticipado. ¿Usted cree que en el caso del ex exalcalde, o Alex, está de alguna forma detrás eh, de que de que esto se dé o buscando que esto se, se dé? Bueno, el hecho de que lo anuncie es un estímulo a quienes okay. incurran en esta práctica. En el día de ayer en la Avenida Libertad, eh, me informan que estuvieron quemando neumáticos. Usted tiene información sí. de esto sí, ¿Quién sí. estuvo detrás ahí del va, movimiento para de alguna forma llamar la atención? ¿O no sabe quiénes fueron? Bueno, nosotros no negamos que las organizaciones okay. Han usado históricamente el encendido de goma como una forma de protesta ¿Fueron una, ustedes en el día de ayer? para Nosotros ir llamamos la atención. a movilización Movilizaciones que deben comenzar desde hoy Hemos llamado a movilización Y hemos dado la cara porque nosotros realizamos una marcha aquí con cientos de gente Esa marcha fue al ayuntamiento Hemos realizado visita masiva Al ayuntamiento y a la gobernación Parece que el movimiento no se ha identificado Con el Con la Lo que existe aquí que es El consejo económico y social Que está formado Por las organizaciones Me imagino que ustedes Y quienes han llevado Las reivindicaciones A un proceso de estudio Y luego de presentación Ustedes nos identifican con eso, que es una manera de que los pueblos puedan reivindicarse y buscar la manera de que no se produzcan paralizaciones que generan eh, problemas económicos y también muchas veces riesgo, arriesgo, arriesgan las vidas. Sí, el pasado viernes estuvimos reunidos con una comisión del consejo okay. y ahí planteamos las obras que estamos demandando también. Ahora queremos decir, porque a veces se dice que las huelgas son causa de atraso, no. Es diferente. Las huelgas son consecuencias del atraso en que no tienen sumido. Es la reacción justa del pueblo ante el atraso en que sumen a la población por la indiferencia de las autoridades que no invierten eh, el dinero de, de del erario público en lo que tienen que invertirlo. Y todos sabemos incluso cómo se han robado miles o cientos de miles de millones de pesos eh, a este pueblo que debían ir destinados a resolver lo que son los problemas que aquejan a la población. Bueno. bueno, si al final quiere agregar algo más, señor José Mercado, dirigente del colectivo de organizaciones populares, este es el momento. Sí, estamos llamando a todos los activistas del colectivo que están, las estructuras del colectivo están este, expresadas en cinco bloques de organizaciones que vayan al ayuntamiento hoy, a la prensa, y a todo el pueblo, porque esta es una reunión que nosotros queremos hacerla de cara al pueblo, de cara al sol, este, para que sean testigos eh, de lo que será esta reunión y de la posible concertación de un acuerdo con las autoridades y es que ellos satisfacen lo que son nuestras expectativas. Bien, muy bien señores, ha estado con nosotros José Mercado, dirigente del movimiento eh, de organizaciones populares de San Francisco de Macorís quienes para mañana están convocando un llamado a huelga, pero hoy a las 9, tal como él ha dicho, en unos, en unos 20, 23 minutos, más o menos, iniciará una reunión con las autoridades. Según ha dicho el señor Mercado, estará presente el senador, la gobernadora, el síndico, para ver si se puede llegar a un acuerdo que desactive el movimiento de mañana. Así es que muchas gracias por acompañarnos, Mercado, para nosotros un gran placer. Muy bien, nosotros vamos a la pausa, cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana, no se vaya.